Bueno, en primer lugar, es estupendo que ustedes eh, estén trabajando ahora en un pacto de Estado. Les recuerdo que tienen firmado desde 2014 un acuerdo social y político en el Congreso del que no han desarrollado ni una coma. Aún así, el pacto de Estado es una buena noticia. O lo será si le juntan un presupuesto y si lo cumplen. Miren, señora ministra, ONU Mujeres les dice que basta de papeles sin partida económica, basta de buenas intenciones sin dinero detrás. Señora ministra, los cuatro años del PP en esta materia son un verdadero desastre. No lo digo yo, lo dicen todas las evaluaciones internacionales. No pensé que se atreviera a defenderlos. En cuatro años han recortado gran parte del presupuesto dedicado a la, a la igualdad y a la lucha contra la violencia machista. Compare con datos de 2011, no con datos de 2015. Compare con datos de 2011. Han recortado en, en, en lucha contra la violencia machista y en igualdad. Eso solo significa una cosa, que les parecía un gasto prescindible, que en un momento de crisis decidieron que ese era un gasto del que se podía prescindir. En cuatro años, además, han ahogado económicamente la ley de dependencia y han recortado en sanidad. Eso significa peor vida para las mujeres. Ustedes saben que son ellas las que cuidan cuando el Estado se retira. Quizá les parezca bien, pero entonces no nos digan que combaten el machismo. Estos cuatro años también nos han quitado libertad. Han expulsado las lesbianas y las mujeres solas de la reproducción asistida pública. Y no nos olvidamos de la Ley contra el Aborto, la Ley Gallardón. Señora ministra, hemos visto sus fichajes. Estamos un poco asustadas. Esperamos que tenga muy claro que nuestro cuerpo es nuestro. Finalmente, los recortes generales afectan específicamente a las mujeres, pues son ellas, ellas son quien son mayoría, tanto como usuarias como trabajadoras del sector público. Cada vez que ustedes empequeñecen el Estado, las mujeres viven peor. Ustedes han gobernado contra las mujeres, pero no tiene por qué seguir siendo así. Usted toma ahora una responsabilidad que es complicada, de cero y te deseo aciertos. Dice que en este tema no hay ideología. Bien, demuéstrenlo. Recupere educación para la ciudadanía. Dice querer trabajar por la igualdad. Hágalo, recupere las partidas presupuestarias previas a sus terribles recortes. Nos dirán que no hay dinero y, efectivamente, faltan ingresos. Por eso es tan necesaria una reforma fiscal progresiva: que quien más tiene, más pague y perseguir el fraude fiscal en lugar de amnistiarlo. Por otro lado, con los recursos que sí tenemos, hay un problema de voluntad política. Por ejemplo, nuestras vidas no deberían ser menos importantes que el pago de una deuda. Este año, lo que destinaremos a la lucha contra la violencia machista es un 0,05 de lo que destinaremos a pagar los intereses de la deuda. ¿Es o no es un tema de prioridad política? Mientras la deuda es un lastre que podríamos renegociar, la violencia machista es una lacra que no tiene aplazamiento posible. Usted lo sabe, usted lo ha dicho. En nuestra opinión, o los presupuestos generales traen consigo un aumento muy sustancial de las partidas presupuestarias para igualdad y para la lucha contra la violencia machista, para ambas, a niveles de 2011 por lo menos. O solo podemos interpretar sus buenas palabras como un brindis al sol. Mucha suerte, ministra.